Hola chicas y chicos, vamos a resolver un ejercicio de sistema diédrico que consiste en la sección de un cono oblicuo por un plano proyectante. Nos dan las dos proyecciones del cono oblicuo con su, su base apoyada en, en el plano horizontal, es esta circunferencia de centro O, y su vértice V y nos dan un plano proyectante, el plano beta. Para resolver el, las secciones de, de conos, nos va a servir mucho todo lo que ya sabemos de pirámides, porque un cono mmm, no deja de ser una pirámide de lados infinitos. Es decir, si, si tenemos una pirámide a la que cada vez vamos aumentando más el, el número de de lados, llega un momento cuando sea cuando, cuando su base sea de do, un polígono de lados infinitos, es una circunferencia y la pirámide se convierte en un cono. Bueno, pues esas cosas que sabemos de las pirámides y de las secciones de pirámides y de las intersecciones con rectas y con planos nos van a servir para los conos. Lo que vamos a hacer es, mm, lo primero, dividir la base del cono en un número de partes iguales. Por ejemplo, ocho partes iguales. Con 8 nos va a llegar menos de 8, es muy poco. Lo dividimos en ocho partes iguales, como, como está aquí, ocho partes iguales. Mm. Un truco también es que esas partes las hagamos un poco giradas. Es decir, no cojamos justo primero eh, lo, dos diámetros, uno horizontal y uno vertical, sino que lo giremos un poco. Porque luego, para, para ver dónde están las, las intersecciones, nos va a venir eso mejor. Bueno, como os digo, con esas ocho partes nos llega, podríamos hacerlo en 16, pero bueno, ya es mucho más trabajo. Eh, nombramos los cada uno de esos puntos de las, de las divisiones, desde la A hasta, hasta la H. Estas son sus proyecciones horizontales y arriba tenemos las proyecciones verticales y unimos cada uno de esos puntos con el vértice. Primero en proyección horizontal. Lo tenemos así, unimos. Esos son generatrices. Cada una de esas generatrices nos la podemos imaginar como si fuesen aristas de una pirámide, de una pirámide que tuviese una base octogonal. Y, y vamos a trabajar de una forma muy parecida a como, a como trabajaríamos con una pirámide. Mm. En proyección vertical lo mismo, tenemos las proyecciones verticales de los puntos y dibujamos las generatrices las proyecciones verticales de esas generatrices las generatrices bueno si os fijáis aquí abajo hay algunas que están puestas en, en línea discontinua realmente esas generatrices serían ocultas aunque para, para para resolver el ejercicio correctamente tampoco es necesario simplemente con que hagamos unas líneas finas tampoco demasiado marcadas nos llega para hacer para que el, el ejercicio sea correcto bueno eh, la sección del cono en proyección vertical, realmente antes de hacer las generatrices, ya se veía inmediatamente porque como es un plano proyectante, la sección del cono es este segmento que tenemos cortado por el plano. Esa es la sección del cono en proyección vertical. Pero las generatrices sí que las necesitamos para hallar la proyección horizontal de esa, de esa sección. Lo que hacemos es, desde cada uno de los puntos donde el plano proyectante corta a las generatrices... Bajamos a proyección horizontal y buscamos dónde se corresponden esos puntos de corte. Por ejemplo, la generatriz que tengo más arriba es la VAVB. Son dos generatrices realmente en una. Aquí tengo la VB bajo, bajo hasta la proyección horizontal y este punto es donde corta el plano a la generatriz VB. Y este punto es donde corta el plano a la generatriz VA. Las siguientes generatrices son la VC y la VH. Lo mismo las busco abajo la vc aquí es donde corta el plano proyectante a la v a la generatriz vc y aquí abajo es donde corta a la vh hago lo mismo con, las, con el total de 8 generatrices que tengo y obtengo 8 puntos de corte que los tenía arriba los de arriba son dobles porque me coinciden las, las generatrices en proyección vertical pero abajo ya no son dobles abajo veo un total de 8 puntos 8 puntos de intersección del plano con, con las ocho generatrices que hemos dibujado. Bueno, como es un cono y la sección de un plano en un cono produce una curva cónica, como ya sabemos, en este caso la curva que se produce es una elipse. La elipse la vamos a dibujar a mano alzada. Es una elipse de la que conocemos 8 puntos de paso y ahora tenemos que ir trazando al lápiz con el lápiz grueso con el lápiz más blando el resultado que sería la elipse que pasa por los ocho puntos de paso ese sería el resultado final porque aquí tenemos ya la proyección horizontal del, de la sección y aquí arriba ya teníamos la proyección vertical hay que tener mucho cuidado también de que esa elipse tiene que ser tangente a las dos, a las dos generatrices exteriores que teníamos al contorno aparente la, repito, la elipse tiene que ser tangente y tiene, tiene que tocar aquí en un punto y abajo tiene que tocar también en un punto al, al contorno aparente. Con eso estaría terminado el ejercicio de la sección y nos podrían pedir la verdadera magnitud de esa sección, que ya sabemos que lo hacemos abatiendo el plano proyectante, pues en este caso lo abatimos sobre el, sobre el plano horizontal. Vamos, vamos a hacer esa, vamos a hallar esa verdadera magnitud. Eh, cogemos Haciendo centro en donde se cortan las trazas del plano, eh, bajamos unos arcos hasta la línea de tierra, bajamos en vertical, por los puntos del 1' al 8' trazamos horizontales y donde se van cortando, con las que vienen de arriba, vamos hallando cada uno de esos puntos abatidos. Y finalmente lo que tengo que hacer es, igual que hice antes, trazar a mano alzada una elipse que pase por esos 8 puntos haciendo a mano alzada esa elipse, obtengo la sección en verdadera magnitud y con esto está terminado el ejercicio completamente. Tenemos por un lado la sección que produce el plano proyectante y por otro lado su verdadera magnitud. Si tengo que resolver un ejercicio de intersección de una recta con un cono, lo que hago es recurrir a este trazado. Eh, utilizo un plano proyectante auxiliar, es decir, si me dan... Tengo una recta con sus proyecciones y me dicen, haya la intersección de la recta con el cono. Trazo lo primero un plano proyectante que contenga a la recta. Obtendré la sección que produce ese plano proyectante. Imaginaros que la recta pues, viene por aquí y después donde esa recta corte a la elipse será la intersección de la recta con el cono. Y con eso también podemos resolver muy fácil un problema de intersección de una recta con un cono oblicuo.